La luz de la noche refleja miradas, flotan hermosas espinas afiladas. Parece que un día me cortaron las alas frases, como leves totalmente heladas. Me la pasó con cannabis activa, no sé, pero esa mierda a mí me domina. Era el único que dice que termina, también el único que pone pie a la vida. Lo, lo, lo que vino el viviendo se lo llevo. Entre fuego ya bueno y buena fusión. Quisiera tener ganas de sacarte de mi mente, lo sé P Porque no, no puedo sostenerte muy fuerte, bebé Todavía tengo ese Z tan grande que dice que lo intenté Me arriesgué tanto por una sola estrella que su gas pues se fue A Quiero tu piel y terminar con noches noche de placer Que mi respiración rose tu cien, Aunque esa gana debo retener Tú no estás conmigo pero sí con él Aunque tú me amas debes de entender Creo que tu daño para sentirte bien Y todas tus mentiras Las forras en papel Las forras en papel Y todas tus mentiras Las forra en papel Las forras en papel Y todas tus mentiras forra en papel las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 Me conformo poco Aunque tu amor me tiene loco Mi corazón lo tiene roto Aunque ella quiera yo no soporto Aunque estés con otro Tú estás loca Tú sabes que soy más que ese idiota Creo que sacarla ya no provoca No sacar una espina Pa' que entre otra Pa' que entre otra No sacar una espina Pa' que entre otra Pa' que entre otra No sacar una espina Pa' que entre otra Pa' Cesares, con inmortal estudios.